Bien, básicamente es la misma sesión que teníamos en el video anterior. Le cambié el nombre. Ahora se llama Samples versus Ticks y vamos a hablar un poquito sobre esto. Déjenme cerrar este instrumento virtual y vamos a pasar esto. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Había mencionado que los canales de instrumento y los canales de MIDI. Se abrían en Ticks por default. Todos los demás canales eh, vaya, lo que no sean instrumento y MIDI, aquí habría un canal, déjenme borrar esto, todos los demás canales, como un canal de audio, por ejemplo, un canal auxiliar, un canal master, y otros tipos de canales abren en samples, por ejemplo, este auxiliar abren samples, BCA. Eh, ¿qué otros? Pues básicamente son esos, eh, abren directamente en samples, entonces los únicos dos que abren en TICS son los de instrumento, ¿Qué significa eso? Bueno, instrumento y MIDI. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera cambiar el tempo de, un, eh, de una canción o de un, eh, una composición, eh, por ejemplo, si aquí movemos el tempo hacia arriba y hacia abajo, todas las notas MIDI van a moverse, también van a desfasarse en la posición relativa al inicio de la sesión. Entonces, lo que es TICS aquí aparece como un metrónomo y si son samples aparece como un reloj entonces podríamos decir que los tics son como posiciones relativas que van a depender del tempo y si el director de orquesta decide aumentar o disminuir el tempo o lo hacemos manualmente como en este caso entonces las notas van a suceder antes o van a suceder después o se van a compactar y demás cosas vamos a suponer que esto está en un tempo de 76 y si yo muevo esto un poco más a la derecha tal vez lo correcto sería para empezar poner nuestra regla de tiempo en compases bars bits y vamos a suponer que yo quiero poner esto exactamente en el compás 14 entonces podríamos usar el modo grid en compases vamos a cambiarnos aquí a compases y vamos a poner esto en compases enteros yo podría poner esto por ejemplo en el compás 13 vamos a vamos a dejarlo ahí en el compás 13 si yo aumentara el tempo, lo que sucede es que el compás 13 sigue siendo el compás 13, pero sucede antes porque estamos eh, acelerando, estamos eh, aumentando el tempo. Entonces el tiempo relativo sucede antes, pero sigue siendo el compás número 13. Y en este caso la composición termina en el compás 48. Y por más que yo suba o baje el tempo, este segmento de MIDI sigue sucediendo entre el compás 13 y el compás 48 y dura 35 compases. Cosa que desde el punto de vista musical, pues no cambió el tiempo. Lo que cambió es el tempo uh -huh. y esto a veces cuesta trabajo entenderlo, porque como ingenieros pensamos que bueno, es que sí cambió el tiempo porque estamos haciendo esto antes o después sí y no, o sea, sí sucede antes en el tiempo si lo medimos en minutos y segundos, pero sigue siendo el compás 3 en donde empieza. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, un cambio y este MIDI o este canal de instrumento lo paso a samples, que puedo tenerlo también, una cosa es que por default habrá en tics y otra es que lo pueda cambiar a samples. Si yo cambio el tempo, ahora este canal que estamos viendo arriba no se mueve porque no está obedeciendo al metrónomo está obedeciendo al reloj entonces podríamos decir que lo que son los samples es la cantidad de muestras que suceden desde el inicio de la sesión hasta acá y este es un punto fijo absoluto que no se va a mover y a partir de ahí está empezando este clip de midi o de audio o lo que sea esto si sí tenemos la referencia de tiempo en samples si la pasamos a tics entonces la posición del inicio puede ser relativa y va a depender del tiempo. Uh -huh. es un tema que iremos viendo poco a poco conforme avance en estos tutoriales pero eh, pues bueno, quería tomarme el tiempo de explicar en un video la diferencia entre samples y ticks otra cosa que es muy importante y que mencionamos en todos los cursos es que digamos que los segundos tienen milisegundos si yo paso esto hacia minutos y segundos vamos a poner esto al inicio si le doy a reproducir esto de aquí está reproduciendo en milisegundos. Entonces este numerito aquí equivale a los milisegundos y se mueven tan rápido que no los podemos ver, pero son mil milisegundos en un segundo. Si yo me paso a la regla de compases, estos son los compases, estos son los bits o los tiempos y estos son los ticks. Tenemos 960 ticks en cada nota de un cuarto. Entonces si me voy al inicio y le damos reproducir, a ver, vamos aquí al inicio. Aunque no estemos escuchando esto en este momento, a ver por qué no estamos escuchándolo, vamos a mandar esto al mini grand. Y aquí también quiero abrir una sección de instrumento para poner esto en el mini grand. A ver si con esto estamos escuchándolo. Ajá. Este indicador de arriba me dice que son los compases, los tiempos y estos son los tics. Y ahí tenemos hasta 960 tics en cada nota de un cuarto. Ajá. Entonces cada bit o cada pulso que tenemos en el tempo se compone de 960 subdivisiones que son los tics. Bien importante saber eso, sobre todo si en algún momento presentas una certificación, no me permite hacer auto backup Oh, qué delicado es que esta sesión la tengo guardada en otra parte del disco duro en la que no me permite guardar backups, pero bueno, eso es un tema aparte del eh, tutorial. Eh, entonces 960 ticks es un dato que debemos este, aprendernos. ¿Qué significa eso? Si 960 ticks es un cuarto, entonces un octavo es la mitad, o sea, 480. Ajá, 480 ticks. Y un 16 AVO es la mitad de eso, 240. Y un 32 AVO son 120 ticks. Y un 64 AVO, que está dificilísimo tocarlo, son 60 ticks. O sea que Pro Tools tiene todavía 60 veces más resolución que 64 años entonces bueno esto es una breve explicación de lo que son los samples que lo que son los tics entonces tal vez para mentalizarnos si vamos a trabajar como ingenieros de audio muy comúnmente vamos a trabajar en samples si trabajamos con canales de audio canales auxiliares una mezcladora etcétera si vamos a trabajar en modalidad de músico lo más lógico es trabajar con un metrónomo y todo se referencia o se hace con respecto a un metrónomo. Entonces, bueno, pues esta es la diferencia entre samples y tics. Siempre me tardo más en explicar esto y yo sé que es un tema que deberíamos decir no clavation, pero pues bueno, ahí está. Eh, entraremos más en detalle con esto y pues bueno, eso es. Recuerden que hay más videos, véanlos todos, suscríbanse al canal de YouTube y si les nace, me encantaría que se convirtieran en patrocinadores con Patreon. Hasta el próximo video.